Eh, antes de nada, yo sé que muchas de las personas que están aquí ya os conocen, que conocen vuestro trabajo, pero me gustaría un poco, para situaros, que me contéis qué hacéis y, sobre todo, cómo ha evolucionado vuestro trabajo en los últimos... ¿Cuántos años tiene ya Open Finance? 20, Susana, 20 años. 20 años. Sí, sí. Bueno, en estas dos décadas. Sí. ¿Cómo ha evolucionado el trabajo y el servicio que ofrecéis a los clientes? Bueno, pues nosotros, bueno, cuando, montamos, cuando empezamos con la compañía, bueno, al final, estábamos totalmente volcados en, en el tema de la digitalización, pero sobre todo en la automatización de los procesos pues, para que el asesor tuviera toda la información a mano. ¿no? Pues, todo era totalmente manual. El Excel era el, el mago, ¿no? por decirlo de alguna manera, o la herramienta que servía para todo. y Sin embargo, pues, en un Excel o en un PowerPoint es muy difícil pues, realizar un asesoramiento de calidad. ¿no? Y Sobre todo, todo el cumplimiento... Con, con el lanzamiento de la MIFID 1 en su día y la MIFID II, pues es imposible, ¿no? Hacer todo el cumplir, las exigencias que tienen las entidades ¿no? en, en tema de cumplimiento normativo es, es imposible. Entonces, ¿qué buscábamos nosotros? Buscábamos, de alguna manera, automatizar todo el proceso de la recogida de la información que necesita el asesor, bueno, pues toda la información de las carteras. Hace 20 años, cuando un cliente iba al banco, pues... El modelo de asesoramiento de los bancos era por campañas. ¿no? Pues salía un producto y le vendían el, el producto que había en ese momento. Venía dentro de dos meses y tenían otro producto. ¿no? Y al final, la, la gente que tenía más patrimonio, pues al final tenía una cartera más o menos distribuida, pero en función a campañas comerciales y, sobre todo, que no existía un back-office único o unos entornos tecnológicos únicos donde toda la posición del cliente estuviera de manera unificada. Entonces, el asesor, que tenía que hacer? Bueno, pues ir a la herramienta donde están los planes de pensiones, sacar esa información, meterla en un Excel, ir a la herramienta donde estaban las acciones, los fondos de inversión y de alguna manera, pues el asesor, para dar ese valor añadido, ¿no? para, para de alguna manera poderle asesorar de una manera global de su patrimonio, pues tenía que hacer todo ese proceso de agregación. Bueno, pues nosotros entramos mucho en toda la parte de pues, crear un reporting unificado que estuviera toda la información global de un cliente. Que tal vez en los clientes de alto patrimonio, pues con, con, con las ICAPs, pues sí que entraban pues, dentro de, de un segmento mayor y esa información sí que estaba más, o sea, correctamente unificada, pero, pero en el cliente de banca privada o banca personal o más affluent, pues eso no, no, no, no estaba. Sin embargo, este es el primer paso ¿no? de, de lo que es la digitalización en cuanto a la toma de, de, de unificación de, de, de información. Ahora lo que estamos viendo es que es el cliente el que está demandando esa información unificada o el que está demandando una experiencia totalmente distinta que no sea tan analógica como era hasta ahora. Entonces, nosotros hemos visto en estos 20 años cómo la entidad lo que ha intentado hacer es eh, automatizar sus procesos, eh, generar eficiencias y era la, entidad, la regulación, sobre todo, la que ha empujado a entidad para, pues, para tener menos, menos, menos posibles errores, pero ahora es el cliente el que está tirando del carro y es el que, de alguna manera, está obligando a las entidades a dar este paso a la digitalización. No. El elemento común ha sido la tecnología. En un primer momento fue el regulador el que tiró y ahora es el cliente el que demanda y supongo que será un cliente muy exigente y un cliente también muy al día y que, que va por delante. En el caso de Invert, vosotros tenéis menos años. Eh, cuéntanos vuestra evolución y, sobre todo, ¿qué hacéis? ¿Qué ofrecéis al, al sector, a la industria del asesoramiento financiero? Vale. Gracias, Susana, y gracias a, a Seafi por tenernos aquí. Eh, Invert es una empresa nueva, tenemos solamente tres años. Invert nace de tres socios, eh, que vienen de... Hemos trabajado en la industria financiera, en entidades de, de varios tipos. Una persona que fue el responsable de tecnología de una entidad, una persona que fue el responsable de la parte de digitalización y canales digitales y yo, que he sido banquero privado, yo he estado 15 años en ese lado con el cliente. Y lo que hemos creído, porque somos una, unos enamorados del servicio de asesoramiento financiero, es que el asesor necesitaba mejores herramientas para poder... Eh, tener una herramienta de productividad que le permita trasladar al cliente el servicio que quiere trasladarle. Porque, eh, obviamente, en un escenario como el actual, en el cual hay una tendencia a que los márgenes van decreciendo, y, el y por el otro lado, el cliente quiere un mejor servicio porque ve digitalización en todo su entorno. Y todo eso confluye y eso es lo que nos animó a crear Invert. Invert es, básicamente, eh, una entidad fintech que estamos creando soluciones en la parte de experiencia de usuario y de eh, productividad para el asesor para así mejorar su servicio. No, para aterrizarlo, ¿me podéis hablar de qué soluciones concretas estáis ofreciendo a vuestros clientes a día de hoy? ¿Con qué herramientas estáis calmando la sed de, de, de productos y también de una comunicación mucho más ágil, sencilla, eficaz y eh, transparente? Bueno, además es que... Open Finance y Invert tienen un par de productos en los que colaboramos, ¿no? Gracias a la tecnología. Porque bueno, decís que muchas reuniones vais juntos, ¿no? Sí, exactamente, exactamente. <risa> Al final, en un mundo tecnológico, hay, hay que entender un concepto que el otro día lo comentábamos con Gonzalo, que es el de las APIs. Las APIs son básicamente interconectores entre distintas plataformas o distintas tecnologías para que tengan un lenguaje común y se comuniquen. Pues gracias a las APIs, pues estamos conectadas algunas de las herramientas de Invert con algunas de las herramientas de Open Finance. En nuestro caso, actualmente, tenemos tres herramientas que son muy diferentes. Tenemos una herramienta de planificación financiera para que el asesor, junto con su cliente, pueda definir perfectamente su horizonte vital, lo que quiere conseguir, tipo de jubilación, gastos futuros, la educación de los hijos, etcétera, y que le dé un plan de ahorro e inversión a cada cliente y una propuesta de inversión personalizada por cada uno de los horizontes temporales de las metas. Porque no es lo mismo, independientemente del perfil de riesgo, invertir, aunque sea un perfil muy agresivo, para una meta que quieres dentro de tres años, que dentro de 20. No, no es lo mismo. Entiendo que no es lo mismo invertir pensando en la universidad de los hijos que pensando en tu jubilación. Claro, incluso el producto cambia si, si el asesor considera que hay que meter plan de pensiones, aunque últimamente ya sabemos que por temas fiscales es un producto en desuso, no en desuso, pero en declive. Se puede personalizar, al final se puede personalizar el tipo de producto finalista, el tipo de cartera, el tipo de perfil de riesgo, todo en función del cliente, perfil de riesgo, horizonte temporal, metas, pro... es bastante completa. Me decías que esa es una de las herramientas. Tenemos otras dos herramientas, esta cosa que os he comentado es el Smart Advisor, cada además si queréis luego hablamos de unas cuestiones que tiene para el seguimiento del asesoramiento, que es igualmente importante, tenemos otras dos herramientas. Una que llamamos el Smart Monitor, que básicamente hemos hecho un research muy importante de cómo son los dashboards, los portales digitales que tiene el cliente final, de cómo monitoriza el portfolio, sus inversiones, riesgo. Y hemos hecho un portal que creemos que es muy bonito, con un diseño muy bueno, una usabilidad muy importante, muy bien explicado y que además es personalizable por marca, por color, tipografía, para que cada entidad tenga un look and feel propio. Y en última instancia hemos creado, junto con una gestora en España líder, que es Cobas, hemos creado un portal que llamamos el Smart Pension, que lo que es un portal que digitaliza la relación que hay para comercializar un plan de pensiones de empleo, que parece que la legislación también va hacia ahí. Es decir, es un portal que digitaliza la relación entre la gestora, la empresa promotora y el partícipe. Y entonces, bueno, pues eficienta la productividad de las tres partes. ¿Vosotros en qué herramientas vais de la mano y qué más estáis ofreciendo para que el asesor financiero se centre en el cliente, en sus objetivos y menos en el resto del tinglao que tiene montado? Bueno, nosotros inicialmente eh, concebimos la solución como un todo en uno ¿no? para, para el asesor, de tal manera que pudiera tener toda la información volcada ¿no? del patrimonio del cliente y que, sobre todo, que le permitiera pues, asesorar mejor a su cliente y con una pata muy focalizada en todo el tema de cumplimiento normativo. Con la evolución tecnológica de estos años y con el surgimiento de las fintechs, lo que nos hemos dado cuenta es que una empresa como nosotros no puede ser el todo en uno. ¿no? O sea, no podemos aspirar a cubrir toda la cadena de valor. Lo que tenemos que hacer es colaborar con empresas como, ¿no? pues como la de Eduardo, en este caso, abrir nuestro producto, porque al final nuestro producto es un producto de datos, tenemos todos los datos de la entidad dentro de nuestros sistemas, de tal manera que hacemos bien ¿no? eh, nuestro core de negocio, que es todo lo que tiene que ver pues, eh, con la agregación del dato, con la consolidación de las posiciones, porque pensamos que si eh, el asesor no tiene una información buena, luego no va a poder explotar esa información. Pero una vez está todo esto consolidado, eh, el asesor puede o utilizar nuestro front pues, para sus procesos o utilizar un front de un tercero porque piensa que el modelo de negocio que ellos tienen pues, está más adaptado pues, a, a un surgimiento de una necesidad nueva. Entonces, de esta manera, pues, ¿no? con, con el surgimiento de, de, de las APIs, bueno, que llevan muchos años ¿no? de luego contar una anécdota, eh, lo que estamos haciendo es abrir toda nuestra tecnología que terceros también puedan interactuar con ellas. Y esto lo que nos da es una capacidad de crear soluciones más rápidas y, sobre todo, de co-crear soluciones. ¿no? En el caso nuestro, hemos co-creado una solución basada en su planificación financiera, pero que está utilizando todos los datos nuestros, incluso, eh, todo el tema de cumplimiento normativo lo llevamos nosotros. Entonces, ellos se centran en lo que ellos hacen bien, donde vienen con una oferta disruptiva y nosotros seguimos haciendo nuestro core de negocio. Aquí también buscáis el aportar una comunicación omnicanal, que es lo que están pidiendo ahora todos los clientes, aunque muchas veces nos centramos en los más jóvenes, pero el resto también. Por supuesto. ¿No? Claro. Ya nos hemos acostumbrado a lo bueno. bueno. <risa> pues nos hemos acostumbrado a ver el dato y a tener el dato ¿no? en el momento en el que queremos. estamos en el sofá, en el sofá, que tampoco nos rompa. ¿no? Yo creo que aquí hay un tema muy importante. No nos gusta ir a una reunión ya. ¿no? O, o los clientes más jóvenes, menos aún. ¿no? Si tienes una reunión es que tienes un problema. ¿no? Bueno, tienes que dedicarle tu tiempo a algo que tal vez hemos valorado más, más el tiempo. Nosotros creemos que una comunicación desasistida Sí, perdón. Eh, creemos que una comunicación desasistida, o sea, no en el, en, en el mismo momento, pues eh, da, un valor añadido, da un valor añadido a la entidad. En ese sentido, el cliente, bueno, pues a través de chatbots puede interactuar o con un robot o, en un momento determinado, si la pregunta es de una sensibilidad de, eh, pues de un determinado valor que le salte directamente al asesor, o puede hacer una pregunta y, en un momento determinado, le viene la información de vuelta. Eh, al final, no hay que pensar, oye, todo tiene que ser digital, la presencialidad es buena, la figura que hace el asesor de calmar al cliente pues en momentos como estamos, eh, ¿no? de conocer de verdad las necesidades del cliente es fundamental. Lo que tenemos que buscar es, es el, el todo en uno. ¿no? O sea, de alguna manera que yo pueda empezar ¿no? un proceso de manera digital y que lo acabe de manera física o, o viceversa. Y al mismo tiempo ofrecer una calidad muy buena en todo lo que es el proceso visual, ¿no? Porque decías la atención telefónica o atención a través de la app, pero ahora sí. hemos mejorado muchísimo. Por supuesto. Todo entra por los ojos, ¿no? Yo creo que al final eh, nos gustan las cosas bonitas. Eh, hay técnicas nuevas de Smart Visualization de los datos, de, de cómo consumir el dato. Porque hablamos de digitalización y, por ejemplo, muchas veces un PDF es un activo digital. ¿no? O sea, ¿Cuántos informes de cartera nos han venido en PDF? Muchísimos. Pero en la digitalización nos da muchísimo más ¿no? para que el cliente pueda interactuar con esa información, que pueda profundizar en la información que hay ahí en ese momento o que el asesor le en una reunión presencial esté interactuando con esa herramienta pues para poder profundizar pues, sus propios objetivos y crear de una manera conjunta pues ese asesoramiento ¿no? Entonces al final eh, es cambiar cómo vemos ¿no? la interacción entre dos personas introduciendo siempre pues, un, un activo digital eh, pues, avanzado. Me interesa también el tema de los costes porque ahí estamos eh, muy bien para acompañar al cliente, para facilitarnos a nosotros el trabajo y que ese trabajo sea eh, mucho de mayor calidad cuando asesoramos y le ayudamos en su planificación financiera y por eso nos quitamos el lastre de estar pendientes de otros elementos como pueda ser la regulación o pueda ser todo el papeleo o, o centrarte más en el producto. Eso te lo facilita ahora mucho la tecnología, pero entiendo que además eh, esto... ¿Reduce los costes en un momento muy importante de la industria donde los márgenes se están estrechando? Nosotros creemos que los costes deben ser variables. Es decir, a mayor uso de la herramienta, mayor se paga porque entendemos que se está sacando mayor funcionalidad y mayor beneficio de la misma. Entonces, además, es un modelo en el que la tecnología, las empresas tecnológicas a nivel global, eh, es el modelo estándar. A mayor uso que se hace de la herramienta, mayor, más se paga. Porque recordamos que venimos de épocas en las que alquilábamos películas y alquilabas una película y te costaba un dinero, ¿no? Y Cada vez que ibas al videoclub. Ahora por 9 o 8 euros tienes Netflix y puedes ver todo lo que quieras cuando quieras, ¿no? Entonces, ese modelo tecnológico es lo que estamos intentando aplicar a nuestro modelo de precios, básicamente. qué me dices tú del coste? Sí, es fundamental, ¿no? O sea, al final. Antes, ¿no? anteriormente, pues, solo las grandes entidades podían dedicar un, ¿no? un, un importe eh, sustancial pues, para crear un proyecto de digitalización dentro de la entidad. Hoy en día eh, pues, hay startups o hay empresas. Todos nos hemos ido al pago por suscripción, que al final es invertir en producto y vender partes de ese producto por un precio determinado, pero eh, de tal manera que, pues nosotros tenemos e apps que desde tres usuarios están utilizando nuestra herramienta. Eso antes era imposible, porque teníamos que hacer un proyecto de adaptación, de integración. Claro, eran proyectos que eran muchos miles de euros que una entidad pequeña pues, no podía asumir. Hoy en día hay aplicaciones de todo tipo, de, pero de, de todo tipo, que se pueden integrar casi hasta gratuitamente eh, y crear una solución totalmente diferente. ¿no? O sea, al final, eh, todo el tema de la computación en la nube, no todas las herramientas que nos está dando de la nube, pues lo que está haciendo es que tengamos acceso a una tecnología que antes era impensable a un coste ínfimo, eh, antes solo accesible para los grandes. Sí, se trata de tener una infraestructura común a que al final se comparte entre muchos. Eh, y creo que ese es uno de los grandes logros que ha hecho la tecnología en los últimos años. Todos recordaremos cuando se compraba una licencia de Windows o de lo que sea y nos costaba 200, 300, 400 euros. Ahora por 3 euros al mes. Se trata de eso, de crear una infraestructura común que además sea adaptable a cada entidad y que solo se pague por el uso y de una manera de suscripción muy baja. Nosotros entendemos perfectamente la situación que tiene un asesor financiero y los asesores financieros necesitan tener buenas herramientas pero que les permitan llegar a dar el servicio y que los costes les, les renten, y tiene que ser así. Claro, porque el asesor financiero necesita dedicarse a su trabajo, a su día a día, que es eh, atender al cliente, el intentar captar nuevos clientes y el coste no puede ser una excusa para aportar esa nueva tecnología y esas nuevas herramientas para un mejor servicio. Al final ahorrará dinero. ¿no? O sea, al final, bueno, eh, y tiempo. Y, bueno, está relacionado, ¿no? Porque si no es tiempo suyo, pues tendrá que contratar a alguien. Y le ayudará en un mejor servicio al cliente. Es que yo creo que la clave es el servicio. Es decir, estamos hablando de servicios financieros. Y claro, los asesores independientes no, pero las entidades financieras han confundido el servicio por el producto. Aquí hay que digitalizar y productivizar el servicio. Al final, un cliente, cuando contrata a un asesor financiero, está contratando a una persona a una entidad en la que confía. Hay un nexo de confianza que, es que no solo hay que trabajar desde el principio, hay que mantener a largo plazo. Y es donde el cliente ve más valor. No en que un día se le diga que se ha cambiado un producto por otro. Es importante, pero no lo es tanto. Es la labor del asesor la que, la que consigue que el cliente se mantenga invertido durante más tiempo, genere más confianza y, al final, en última instancia, saque rentabilidad. Por lo tanto, se trata de tener herramientas que sean eficientes a la hora de económicas y eficientes a la hora de dejarle más tiempo eh, para estar con el cliente. Incluso también le va a permitir al asesor financiero el ir más allá de activos tradicionales, como por ejemplo la inversión en bolsa, la inversión en renta fija o en a través de fondos de inversión, sino que te permite explorar estas nuevas herramientas y la tecnología, la inversión en otro tipo de alternativas, de, de activos. Bueno, por, su, por supuesto. Eh, bueno, de hecho, en nuestra la aplicación se puede incluir cualquier tipo de producto. ¿no? Al final, crear el producto de manera virtual, y el, porque el cliente puede tener una obra de arte que tenga un valor y al final o puede estar invirtiendo en arte o puede estar invirtiendo en edificios. Eh, o incluso antes lo hemos visto ¿no? con el tema de la tokenización. Bueno, pues... o incluso abrirte la puerta al crowdfunding inmobiliario, por ejemplo. ¿no? Por supuesto. Por su... Al final la figura... Dependerá del modelo de negocio de cada uno de los asesores hacia dónde quiera ir recomendando eh, los productos. Pero al final nosotros creemos que, que hay que tener una visión holística ¿no? de todo el patrimonio del cliente y lo tenemos que agregar de una manera eh, unificada pa para darle al asesor pues, esa capacidad ¿no? de, de poder crearse alertas, ¿no? de poder ver en, en un momento determinado si... Si él piensa que hay un cambio en los mercados, pues a qué clientes tiene que ir eh, a hacerle una recomendación, ¿no? O sea, de alguna manera, eh, todo lo que es el proceso de la automatización del asesoramiento, pues que no dependa que se acuerde porque lo haya apuntado en su libreta. Me queda poquito tiempo. ¿Me podéis poner ejemplos concretos que yo cuando preparábamos la mesa decía ponerme muchos ejemplos, poneros en, en, en los zapatos del asesor financiero, en lo que os ha pedido, os está demandando a día de hoy y también en el futuro más cercano y cómo le, le ayudáis gracias a la tecnología y vuestros servicios a, a hacerlo real? Ponerme un par de ejemplos. Eh, Eduardo. Bueno, a nosotros nos han pedido cosas de como onboarding digital, obviamente, y hay, hay muchas herramientas en el mercado para identificar identificar al cliente de manera biométrica, para la firma digital, agregación de datos, que es una herramienta que, que utilizan en, en, en Open Finance, en, en su herramienta, agregación de datos de otras entidades para tener una, esa visión holística a la que hacía referencia Gonzalo. Eh, hay muchas herramientas que están haciendo la vida de la Sol más fácil. Nosotros, si me permites, en la herramienta de planificación, además, hemos, hemos intentado innovar de una manera y es que, no sé si... Todos coincidiremos que el cliente siempre nos viene con la rentabilidad que llevo. Pero es importante no hablar del pasado, es importante hablar del futuro. Porque tú no estás invirtiendo para el pasado, estás invirtiendo para el futuro. Entonces, en la herramienta de planificación hemos, hemos incluido el, que, el cómo vas con respecto a cómo deberías ir para que entiendas y contextualices que aunque haya caído la bolsa un 10%, no va tan mal, que tienes muchas probabilidades de conseguir esas metas que te has planteado. Se trata de innovar con herramientas externas e internas. Ponme un ejemplo, Gonzalo. A nosotros, sobre todo, fundamentalmente, la, la introducción de datos, ¿no? la captura de datos. Eh, nuestros clientes tienen eh, a sus propios clientes en muchas entidades y tienen que agregar toda esa información. ¿Cómo la agregaban? Bueno, pues tenían el extracto del cliente que se lo daba cada mes y lo metía manualmente. Bueno, pues eh, gracias a la PSD2 ¿no? y gracias a la tecnología, pues ahora ya hay proveedores que automáticamente te extraen toda esa información. Esa información, bueno, pues hay que tratarla, hay que normalizarla, y entonces nosotros estamos trabajando pues, eh, en toda esa vía, pues para hacerle la vida más fácil al asesor, para que tenga que dedicar menos tiempo a su back office, para que le pueda dedicar más tiempo pues, a, a la relación con el cliente ya fuera de tiempo, así que os voy a pedir para terminar un broche de oro un titular de cierre para todos los asesores financieros, los que están aquí en la sala los que están eh, también conectados online, eh, que se lleven y cada vez que piensen en Open Finance o en Invert. Eduardo Bueno, yo básicamente como he sido asesor financiero creo que la, la figura del asesor financiero es fundamental en toda esta industria y tiene que potenciarse sus capacidades y lo más importante es la relación con el cliente y que la tecnología apoye todo ese trabajo pues yo vuelvo a, a lo de la co-creación, ¿no? O sea, que creo que es muy importante que gracias a la tecnología podemos co-crear soluciones entre todos. Creo que estamos en el mundo, ¿no? Ahora, además, ¿no? también de la sostenibilidad. Eh, no hagamos las cosas tantas veces. Hagamos Cada uno centrémonos en lo que podemos hacer bien. Juntémonos con gente que está haciendo, que es pionera en su. ¿no? En su en su materia y hagamos soluciones conjuntas que al final lo que vamos a dar es más valor añadido a, a nuestros propios clientes. Oye, porque ya que has mencionado lo de la sostenibilidad, esto ayuda ¿no? a cumplir normativamente con todos los criterios de sostenibilidad ¿no? y ahora con el eh, Green Mifid, ¿no? que nos entra Exacto. de nuevo en vigor. fundamental. ¿no? Más datos ¿no? que habrá que tratar y sin tecnología será imposible. Pues Gonzalo desde Open Finance, Eduardo desde Invern, muchísimas gracias y hasta gracias. pronto. A vosotros.